Mi nombre es María Tatiana Ramírez Lozano, soy docente investigadora del programa de fonoaudiología de la Fundación Universitaria María Cano. Soy Generación María Cano Virtual. Mi experiencia en el uso de las aulas de Mariacano Virtual ha sido una experiencia de aprendizaje en la cual hemos sido capacitados por el grupo de Mariacano Virtual, quienes nos han generado y nos han dado las herramientas para poder promover actividades con nuestros estudiantes en el aula. Hemos tenido herramientas interesantes como las fichas de alistamiento, las cuales necesitamos para empezar nuestro trabajo en el aula de apoyo. Hemos tenido tenido también atención por chat y por foros del equipo de Mariacano Virtual en la medida en que nos ayuda a resolver nuestras dudas, inquietudes y preguntas y no solo a nosotros sino a nuestros estudiantes y tenemos herramientas importantes en esa experiencia para poder hacer actividades, entre ellas resalto el video o los videos tips que hace el equipo de Mariacano Virtual para que tengamos esos procesos de respuesta fácil y rápidamente. Resalto la organización de la plataforma en donde se ve claramente distribuida la zona de consulta, recursos digitales, manejo de la asignatura, evaluación y se ve separado de los elementos de comunicación, de tablero de avances, pero adicionalmente también tenemos una zona para el manejo eh, de lo que compete a las estrategias y a los recursos más importantes para la asignatura, como son las cartas descriptivas, los organizadores de enseñanza, los horarios, los cronogramas que también son de bastante ayuda para nuestros estudiantes en su ubicación y resalto herramientas que para nosotros los docentes son muy importantes, como la planilla de calificaciones, el manejo de la lista y el reporte que tenemos constantemente y el seguimiento que podemos hacer a nuestros estudiantes de su consulta constante de la plataforma y de cuál es su constancia en el ingreso a la misma. Eh, básicamente he utilizado las estrategias que tiene la misma plataforma, el alojar las videoconferencias el utilizar recursos digitales que se pueden dejar desde allí en la plataforma para poderlos visitar lo que compete a los cuestionarios, a los quizzes que son estrategias muy importantes en las herramientas evaluativas y lo que compete también a la generación de estrategias nuevas de parte de los estudiantes como objetos virtuales de aprendizaje que pueden ser desarrollados por ellos, dejados allí en plataforma y luego visualizados por sus compañeros como trabajos innovadores que son generados dentro de la asignatura.